En esta cápsula hablaremos del protocolo del rappel, de cómo realizar un rappel y los diferentes parámetros a tener en cuenta. Antes de comenzar la actividad siempre deberemos planificar de forma concienciada el descenso, información, meteorología. Para afrontar un descenso con seguridad se recomienda un grupo mínimo de entre 3 y 4 personas. Antes de comenzar el descenso, recomendamos realizar una comprobación mutua entre los miembros del grupo, llamado Partner Check. Teniendo en cuenta los siguientes aspectos, regulación del casco, revisión del arnés y cierre de villas, estado de descendedor, conexión correcta de las vagas de anclaje, cierre del mayón y como último verificar el material colectivo del grupo. Esta parte podéis visualizarla en la cápsula de material de barrancos publicada en el canal de la Escuela Española de Alta Montaña. Durante el descenso de un barranco nos encontraremos con diferentes formas de progresar en diferentes tipos de terrenos. Progresión acuática, toboganes y saltos, estrepes, obstáculos verticales como el rappel. El rappel es uno de los más importantes, junto con el caudal y el compromiso a tener en cuenta en un descenso. Ya en el descenso vamos a hacernos algunas preguntas interesantes. Somos un grupo, nos acercamos a un rappel. Podemos acceder fácilmente al rappel o es expuesto. ¿Quién instala? ¿Cómo está la instalación? ¿Es segura? ¿Cómo es la recepción? ¿Hay roces? ¿Es un rappel vertical? ¿Dónde veo el fondo? ¿Tengo visual? ¿Tiene algún rozamiento? ¿Algún rappel encadenado? ¿En la recepción de la poza hay movimientos de agua que entrañen algún peligro? Si el Rappel es expuesto o el terreno resbaladizo, deberemos asegurarnos en el acceso al Rappel. ¿Cómo? A través de un punto existente, anclaje artificial o anclaje natural. Nos autoaseguramos usando ese punto y accederemos a la cabecera del Rappel. Estos condicionantes caracterizan la forma de seleccionar la maniobra de Rappel y su correcta ejecución. Según estos parámetros, instalamos en Rappel y lo preparamos para que el resto del grupo lo descienda con seguridad. En cuanto al rol del grupo, ¿quién instala? ¿Qué hace el primero? Aquí debemos continuar con el protocolo del Rappel, usar las vagas de anclaje para asegurarse y se recomienda utilizar cada una de las vagas en dos puntos diferentes, los cuales debemos previamente revisar por seguridad. ¿Cómo montamos y el qué? Podemos optar por el tipo de descendedor 8 o podemos optar por el nudo dinámico. El montaje debe ser claro, intuitivo, y las cuerdas tienen que tener un fácil maniobrar. Mirando la altura aproximada, en recepciones con agua se recomienda ajustarla. En recepciones con movimientos de agua, extremaremos las precauciones. Si hay rozamientos y de qué tipo, aristas, cantos, romos, y a qué altura de la instalación lo tenemos. ¿Qué obstáculos vemos? Bloques empotrados, árboles, raíces... Estos pueden ser otras fuentes de problemas si no prestamos atención, el nivel acuático, el caudal, la profundidad, nos podremos comunicar fácilmente, ver si hay pozas encadenadas, si tenemos el obstáculo siguiente. El que monta el rapper es el encargado de gestionar la seguridad en cuanto al acceso a cabecera del Rappel, en cuanto al montaje del sistema desembragable de la propia instalación y en el desmontaje del propio Rappel, ya que baja el último. El objetivo de esta cápsula es mantener el mismo nivel de seguridad para todos los miembros del equipo, en el acceso al Rappel y durante este. Recomendamos ver en la página web de Barrancos de la FEDME la graduación de dificultad de Barrancos.